un perro cachondo claro al dueño no se lo come se come a los que le molestan al dueño <risa> ¿Cómo se, nota? ¿Cómo se nota el motor? Ah, sí. Uy, uy, uy, uy. Au, au, miau, miau, miau, miau.